Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido para mi canal. Hoy tengo para reparar esta maquinita. Como yo tengo un San Cayetano personal, que es mi papá, él siempre me consigue trabajo. Hoy vamos a ver cómo hacemos para arreglar esta máquina que no anda. Calculo que debe ser algún cable. Enchufamos. Muerta, muerta totalmente. Vamos a ver cómo revisamos el cable, la ficha, este pedazo de cable que seguramente con el movimiento se debe haber cortado. Algo de eso debe ser. Sospecho que debe ser algo de eso. No creo que sea el motor. Nos hubiera avisado con calentamiento, con chispazo, con un ruido raro o algo por el estilo. El único problema que tiene esta máquina es que no arranca, no hay un contacto, falta un contacto. No le llega a línea neutro, así que ese es el motivo por el que no funciona. Vamos a desarmarla de la siguiente manera, le sacamos los tornillos de la carcasa. Yo les voy a adelantar todo este trabajo y cuando lo tengo desarmado, seguimos. Ahí estamos con el motor desarmado. Muy para mi sorpresa, el problema no era el cable. Como me doy cuenta? Vamos a poner el tester o el multímetro en la función de medición de ohm. Vamos a juntar los cables. ¿Se escucha ahí? Ahí tengo el multímetro en la función de resistencia o continuidad y vamos a ver, tocamos el cable, uno de los cables, ahí, no sé si se escucha, vamos a ver acá, ahí tengo continuidad, tocamos el otro, también tengo continuidad, o sea el problema no está en el cable de entrada. No está en este cable, yo pensé que iba a estar cortado acá, pero no, aparentemente no ese es el problema. Vamos a empezar a seguir el circuito. Estos dos son los dos cables de alimentación, Esta es, este es el interruptor, cuando yo pulso acá y cuando tengo esto tirado hacia mí, no sé si se llega a ver ahí, hay un movimiento, esto hace que el gatillo toque, llegue acá arriba y ahí hace el contacto. Si yo no tengo esto, esta parte la manija, si no la tengo accionada, por seguridad no llega a tocar el contacto y ahí no me deja encender la máquina. O sea, tengo que tener una mano acá apretando y esta otra acá en el gatillo. Es un sistema de seguridad. Es muy importante esto. Si no aprieto acá, no funciona la máquina. Aprieto acá, vamos a tirarlo. Ahí sí funciona la máquina. bueno vamos a empezar a seguir el circuito. Lo primero que haría yo es empezar a seguir estos dos cables y vamos a ver hasta dónde, a dónde está el punto cortado. Acá tenemos un capacitor que es un, es un filtro, no hace al funcionamiento, es para evitar los chispazos de la llave. Bueno acá tenemos una llavecita doble que tiene doble contacto vamos a ver cómo sigue el circuito, vamos a buscar desde acá hasta acá y después nos metemos para el lado del motor vamos a ver el cable amarillo llega hasta este terminal amarillo les dejo el tester ahí, así se ve amarillo sí blanco bueno hasta acá tenemos alimentación este es un carbón va directamente la entrada acá vamos a ver si hace contacto los carbones entre carbón y carbón tengo circulación en la bobina vamos a ver las dos bobinas del estator lo que estoy midiendo acá es la bobina del rotor la parte que gira esto vemos que el motor no está trabado la bobina de acá arriba esta entra por acá y sale al carbón supongo a ver acá, de acá al carbón si, sí, tengo alimentación viene acá vamos a ver si podemos retirar Vamos a retirar el motor. Vamos a dejar todos los tornillos separados para saber cuál es cuál. Este y este son los que agarran el motor de la carcasa. Vamos a separar esto acá con este destornillador más chiquito. El sistema de seguridad estoy desarmando. Sacamos el motor de la carcasa. Ahí está. Vamos a ver si la llave está cerrando. Porque por ahí no está cerrando la llave. Vamos a verificar todos los puntos. Vamos a acercar un poquito la cámara. Ahí. Vamos a ver qué punto con qué punto cierra. Si nos fijamos acá tiene un esquema. Tengo el punto común. Normalmente cerrado y normalmente abierto o sea este punto con este punto cuando se cierran le tienen que dar alimentación al motor bueno voy a seguir investigando y cuando encuentre algo vuelvo bueno ahí encontré cuál era el problema hay un error cuando uno empieza a buscar un problema teniendo un preconcepto. Yo ya vine a buscar que era el problema del cable. Y no, no era el cable. No era el problema del cable, el cable estaba bien, no está cortado. Todo el cableado que tengo acá no tiene absolutamente nada. Es un error cuando uno piensa que es algo y llega el momento de arreglarlo y se da cuenta que no es ese algo. Es muy común. Yo hace rato que no trabajo con estas cosas. Y me olvidé. Lo primero que tengo que hacer en estos casos es buscar el problema en los carbones. Si yo acá desarmo, me voy a dar cuenta que tengo los carbones bastante gastados. Este sobre todo. Entonces, el problema era este. El carbón, no sé si se llega a ver bien. Está muy chiquito. No hace contacto sobre el colector. El colector es esto que tengo acá. Entonces, si esto no hace contacto acá, no hay continuidad. Y si no hay continuidad, no hay campo magnético y el motor no gira. Ese era el problema. El del otro lado no está tan mal, pero el problema definitivamente es este. Cuando empecé a mover y tocarlo un poquito, ahí empezó a hacer contacto. Cuando yo medí acá, lo que estaba midiendo era por otro lado, no estaba midiendo la bobina. Ahora sí, si mido la bobina, vamos a ver que la bobina me tiene que dar un valor: 7. 8, es más o menos el valor que tiene que tener la bobina. Tiene un valor, no es un corto directamente. En este caso me marca cero. y si yo estoy uniendo las dos puntas sin ningún tipo de resistencia, me marca cero. Acá conseguí los carbones. Este es el viejo y este es el nuevo. Tiene la diferencia que, que este tiene una chapita y este tiene un terminal vamos a tratar de adaptarlo. Un buen técnico no cambia carbones nada más, ¿eh? ojo, un buen técnico también sabe adaptar. ¿Qué vamos a hacer? A esta chapita le vamos a hacer un agujero y vamos a pasar este cable y lo soldamos. Con un alicate vamos a cortar este cable, ya liberamos los resortes con una mecha fina. No se olviden de ponerse protección en los ojos. Mi torno en estos casos es muy útil porque nos saca de un apuro. Vamos a ver si entra el cable por acá. Vamos a poner a calentar el soldador y seguimos. Apoyamos el soldador. Un poquito de estaño. Ahí está. Ya agarró. El resorte no lo puedo poner primero porque si no ahora me estaría haciendo mucha fuerza. Ahora les voy a decir cómo lo ponemos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos el resorte en cualquier parte, en el medio. Ahí. Y vamos dándole hasta atrás hasta que sentimos un primer escalón. Ahí, ahí quedó agarrado. Entonces ahora lo que hacemos es empezar a enroscar para que el resorte se vaya metiendo en el terminal, simplemente lo enroscamos hasta que llegue a la otra punta. Ahora que ya tenemos los carbones armados Solamente tenemos que colocarlo en su posición, que no se trabe con nada. Nos podemos ayudar con un destornillador para llevarlo hacia atrás. Ahí. Y una vez que lo tenemos posicionado, volvemos a poner este terminal. Hay que doblarle un poquito esta patita para que quede trabado una vez que entra. Pasa y traba. Ponemos el otro. esta parte que es la que comprimimos el resorte es un poquito más complicada pero nada imposible tenemos que ver que queden las dos patas de la chapita adentro del alojamiento del carbón ahí quedó el terminal puesto y ya no se sale ¿cómo hacemos para saber si esto se arregló o no? esta patita quedó mal vamos a acomodarlo yo les cuento todo todos los problemas que vamos teniendo se los voy comentando para que sepan esta parte ahora, ahora sí quedó bien metida dentro y ahí no se sale ¿cómo hacemos para saber si esto funciona o no? método 1 lo enchufo y pruebo es el menos seguro vamos a ver con un método un poquito más seguro vamos a poner el multímetro, recuerden la función de resistencia o continuidad agarramos esta ficha que esta es una ficha que ya no está normalizada vamos a cambiarla, la vamos a reemplazar la vamos a reemplazar por esta de tres patas con tierra vamos a ver ahí tocamos las dos puntas de la ficha y vamos a medir una resistencia ven ahí que tiene una resistencia de 30 ohm pulso la tecla 30, 31 ohms. me está marcando que hay una resistencia, o sea no hay un cortocircuito, pero si sí ahora hay continuidad. Si yo le sacara uno de los terminales de los carbones, me daría o el circuito abierto o a través de alguna de estas bobinitas o el capacitor, me marcaría una resistencia muy diferente, una resistencia mucho más alta, como si estuviera el circuito abierto. Bueno. Creo, siempre hay que decir creo, porque esto, hasta no probarlo, nunca sabemos si funciona o no. Bueno, acomodo todos los cables. Cada modelo de máquina que vayan a revisar seguramente tiene una forma diferente. No todos van a ser como este. Pero bueno, cada uno lo va a tener que ir adaptando a sus necesidades. La misma lógica tenemos que utilizar con una moladora, con una licuadora, con una batidora. Todo este tipo de motores que tienen. Me olvidé de comentarles. Este tipo de motores se llaman motor universal o con rotor bobinado. Hay diferentes tipos, pero bueno, vamos a llamarlo con rotor bobinado. ¿Por qué rotor bobinado? Porque los carbones le llevan la alimentación a la parte que gira y si no tuviera los carbones no tendría como llevarle la alimentación por eso se llama rotor bobinado la parte que gira tiene una bobina es muy importante acá pasar los cables por donde corresponde porque si no después la tapa puede apretar algún terminal o algún cable el sistema de seguridad tiene un cable que cuando yo tiro es un cable mecánico que tiro de acá y tira esta palanquita esta palanquita cuando sube me da esta punta y esta punta toca ahí, me da esta punta y esta punta toca sobre la llave. Vamos a darle un simple toquecito. Si funciona bien, y si no funciona, ya vamos a ver qué pasa. Listo, suficiente. Ya cierra el circuito. Para probar, alcanza. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a armar todo. Recuerdan que les dije este resorte. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Ya va a aparecer el lugar. Vamos ahí. Y el resorte este, ahí iba acá. Le vuelvo a repetir, cada máquina va a tener una forma distinta. Bueno, voy a ir armando, no los aburro. Voy a ir armando y cuando esté armado, les digo. Una cosa fundamental, tiene que quedar toda esta parte, que yo no la desarmé, la parte mecánica no la toqué. Voy a ponerle un poquito de grasa porque cada vez que desarmamos es bueno limpiarlo. Yo ya estuve sacándole un poquito unos pastitos que andaban dando vuelta por acá. Vamos a ponerle y reforzarle un poquito de grasa y vamos a armar todo como estaba. Y ahora, el momento de la verdad. ¿Andará o no andará? ya la probé, Andar. A ver, apretamos acá. Suelto, no funciona. Vuelve a funcionar. Cuando suelto, deja de funcionar. Bueno, la máquina ya está lista. Puede que sientan un poquito de olor a carbón porque los carbones son nuevos y hasta que se termina de asentar es normal, digamos, que pase eso. El tema hay que verificar que por acá no se vean chisporrotazos. Si se ven chisporrotazos es porque está consumiendo más corriente que la que tiene que consumir y eso no es normal. ¿Cómo hacemos para saber si el, la cantidad de corriente es la normal o no? Si se fijan acá van a ver que tiene una potencia de 600 watts. Más o menos el consumo tiene que estar en un amper y pico. Vamos a probarla. Pinza amperométrica. Ponemos en la función amper. A ver ahí. No tenemos que cortar el cable. La ponemos acá. La ponemos acá. Y le damos marcha. Vamos a ver que... No me marca nada. La pinza amperométrica va a leer la corriente que entra y la que sale. Tengo línea y neutro, por una entra, por la otra sale, se anulan, la pinza amperométrica no lee nada. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a separar los cables, enchufamos por acá la máquina, enchufamos la alimentación, ahí ya tenemos la alimentación y vamos a tomar cualquiera de los dos, no importa si es línea o neutro, ahora les voy a mostrar. A ver, ahí si sí se ve. En el momento de arranque toma un pico un poquito más alto porque tiene que vencer la inercia del motor y la máquina, todo junto. Bien, ahí quedó terminado. Lo único que nos quedaría ahora, se acuerdan, es reemplazar esta ficha. Hacemos esto y terminamos el video. No nos vamos a detener demasiado en mostrar, hay otros videos en donde lo muestro mucho mejor. Neutro, línea. Neutro recuerden, celeste, marrón, línea. Puede ser marrón, rojo o negro, cualquiera de esos tres colores. Le ponemos el prensa cable. En otros videos yo ya lo estuve mencionando pero nunca está de más repasar cuáles son los colores que tenemos que tomar como referencia para conectar el enchufe. Marrón y celeste. Ahí queda el prensa bien ajustado. Acomodamos el capuchón y le ponemos el tornillo. El cable de tierra no lo conecto porque la máquina no tiene ningún terminal de puesta a tierra. Vamos a probarla, a ver si quedó funcionando bien, a ver ahí, perfecto, listo vamos a dejar acá el vídeo espero que les haya servido, espero que hayan entendido, si no entendieron algo pónganmelo en los comentarios que voy a tratar de responderlo a la brevedad, si les gustó denme un like. Suscríbanse si no están suscriptos y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos. Gracias, hasta el próximo video.